...el plazo para la presentación de alegaciones... ...a los proyectos de plantas fotovoltaicas en La Jara... ...estará abierto todo el mes de junio... ...así lo ha comunicado Adelante Coin, ...animando a la ciudadanía... ...a que tramiten sus alegaciones... ...como ya lo han hecho desde la asociación... ...Valle Natural Río Grande... ...y la formación política. Por circunstancias del destino... ...por decirlo de alguna forma... ...nos hemos encontrado... ...con que las publicaciones oficiales... ...que deberían hacer, que debían hacer... ...para eh, presentar estas alegaciones... ...para los plazos... Eh, las han hecho en dos momentos diferentes, una vez en el boletín oficial del Estado y luego en el, en el boletín oficial de la provincia de Málaga, con lo cual eh, seguimos teniendo plazo todavía para presentar alegaciones a lo largo de todo este mes de junio. Queremos anunciar a, a, a la ciudadanía que no le haya dado tiempo a, a presentar las alegaciones, que tenemos, como digo, todo este mes de junio y que, tanto desde la Asociación Valle Natural eh, Río Grande como desde Adelante Coim, vamos a intentar eh, mejorar en lo posible estas magníficas alegaciones a lo largo de todo este mes.